Vamos a cambiar de información y esta jornada el presidente del Estado Morales ha anunciado en el departamento de Oruro ante los incendios que se han registrado la creación de un gabinete especial para realizar las medidas inmediatas y sofocar los incendios. El presidente Evo Morales anunció la creación del Gabinete de Emergencia Ambiental para elaborar un plan destinado a sofocar los incendios forestales en la Chiquitanía e instruyó al ministro de Economía y Finanzas la contratación de un avión Boeing 747, supertanque, para combatir la propagación de los focos de calor. Se va a conformar un gabinete de emergencia ambiental para hacer frente a los incendios en la Chiquitanía y en toda la región del oriente boliviano. Ese gabinete ambiental compuesto por el ministro de la Presidencia, ministro de Gobierno, ministro del Medio Ambiente, Ministerio de Desarrollo Rural y del Ministerio de Salud. Además de eso, después de hacer una pequeña evaluación, una evaluación importante, hemos de, he instruido al ministro de Economía contratar un avión Boeing 747 Supertanque, ya están tramitando para contratar y quien nos ayude a pagar los distintos focos de incendio, incendio en el oriente boliviano. El jefe de Estado explicó que ese gabinete especial estará conformado por el vicepresidente Álvaro García Linera, el ministro de la Presidencia Juan Zamón Quintana, el ministro de Gobierno Carlos Romero, el ministro de Medio Ambiente y Agua Carlos Ortuño, el ministro de Desarrollo Rural César Cocarico y la ministra de Salud Gabriela Montaño se van a desplazar nuevas brigadas de militares y policiales y voluntarios del país en temas de salud para atender incendios como también a la población afectada. Y a la una de la tarde, hermano vicepresidente, se constituirá con los ministerios, por tanto, hermano ministro, inmediatamente tiene que trasladarse al departamento de Santa Cruz para hacer un plan ...un plan de evaluación ...y en la tarde ya sale Roboré... ...este... gabinete de emergencia ambiental... ...estará con sede... ...en el municipio de Roboré... ...me he pedido a los dirigentes... autoridades de la zona... También militares, policías y ciudadanos desplazados organizarse para hacer un gran plan de emergencia de la población permanente en toda la región de Chiquetanía. El gabinete de emergencia ambiental se reunirá en las próximas horas en el municipio de Roboré, donde iniciará la elaboración de un plan de emergencia con la movilización permanente e instalación de un centro de operaciones.